Buenos días, soy Manuel Curtó, gracia, propietario del criadero de perros de presa canario, Curtó kennels Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo. Me salgo un poquito del perro de presa canario, pero lo que voy a plantear está relacionado con todos los perros de trabajo. Eh, en el último, digo, en el vídeo, selección, selección y más selección, eh, viene un José González Aguilar y me pregunta si el presa canario con respecto al lobo si serviría algo por un estilo no bien mm, vamos a ver vamos a ver José José eh, y aficionados en general los perros loberos son muy antiguos, muy antiguos. En todos los países donde se ha, ha habido explotaciones de ganado, eh, lanar, caprino, vacuno, incluso caballar, en Tierra de Lobos, pues han necesitado perros y por selección, desde hace, yo me atrevo a decir, milenios. Estos perros ganaderos, de los que forman parte los mastines españoles, no hay más que ver con todos esos, desde Turquía, eh, todos los países de Asia Central, esos países, los alabáis y todos esos animales, esos perros... Eh, en realidad son producto de una selección milenaria, son pueblos ganaderos, eh, que la ganadería es anterior a la agricultura, no cabe la menor duda, eh, se domestican las ovejas, se domestican los, las cabras, se domestican los caballos, eh, se domestican pues, todos los ancestros salvajes, se convierten en domésticos mediante la selección y muchos siglos eh, de selección para hacerlos lo que llamamos domésticos, están domesticados. Lo mismo que las plantas domésticas son todos los frutales, todos los cereales y un larguísimo etcétera en todos los continentes, las papas ahí en América, el maíz, los pimientos, en fin, todo. Todo eso que llamamos doméstico es producto de una selección intensiva entonces estos perros han sido para combatir al lobo porque imagínense ustedes hace cientos y cientos de años, milenios cómo estaría la tierra de lobos entonces había que defender los ganados que era de lo que sobrevivían aquellas familias que formaban tribus, porque eran tribus no sedentarias sino había épocas que eran más o menos sedentarias, sobre todo cuando empiezan la explotación, digo, la, la agricultura y tal, pero eran trashumantes, iban de un lado para otro, no eran sedentarias, sino que... Eh, y claro, los caballos los seleccionaban para desplazarse de unos lados a otros, primero se los comían, después sin dejar de comérselos cuando era necesario, pues se les tenía también para cargar para carga, y luego ya para montarse. Yo me imagino que lo primero que montarían sería lo mismo que las cargas a los niños, ¿no? las mujeres embarazadas, y luego ya se convirtió incluso como arma de guerra. Entonces, esos perros son productos de una selección antiquísima. No es un producto de hace unas décadas para acá, no, no, no. Esos perros, y además son capaces de convivir, varios machos ahí, desparramados entre las ovejas, ovejas o cabras, o caballos, o vacas. Se crían con ellos y después forman parte de ese gran rebaño que son las ovejas, que son las cabras, y han desarrollado, cumpliendo esas funciones, han desarrollado un instinto un instinto que ya lo dice la palabra instinto se comportan por instinto, no por enseñar o sea, no porque se les ha enseñado, no se crían con las ovejas y como el perro es un descendiente del lobo es un cazador, es un depredador pero no depreda a los que tiene allí cuando se han criado con las, con las ovejas, con las cabras, con los caballos, con lo que quiera que sea no eh, pero esa, ese instinto depredador eh, eh, lo aplican frente al, lobe, frente al lobo, frente a los lobos, pero no solamente frente a los lobos, a los jabalíes eh, y cualquier otro animal que pueda, a los osos, que pueda pues dañar la propiedad, la integridad de la propiedad de esos ganaderos, de esas familias, porque ganaderos eran... No solamente un señor que hoy en día ya está, pues un señor que va con un montón de ovejas. No, era todo, eran pueblos que iban con sus ganados. Entonces, eh, el comportamiento de esos perros se ha ido fijando. Como en los perros de caza. Cada, las razas caninas de caza... Eh, son distintos tipos de caza, no es lo mismo un, un, un sabueso eh, tipo, pues yo qué sé, el tekel, digo el, el tekel, el beagle, y hay un montón de, de, de sabuesos que van por el rastro, y por ejemplo los, los, los perdigueros, pues venteando, y todos los perros de tipo podenco, pues ventean y rastrean. Todos están especializados en algo: en pluma, en especies eh, que, que, o sea, que es los patos, las perdices, los, en marismas, en fin, todo eso. Entonces, el ser humano ha sacado distintos comportamientos entre esos descendientes de lobos, mediante miles de generaciones, para cumplir muchos tipos de funciones, pero siempre relacionados con su instinto depredador. Si no fuera así, no sería posible. Entonces, los perros de presa canarios, ¿podrían? Yo pienso que no. Y ahora voy a hablar yo de mi experiencia con mis perros de presa. Yo hago un determinado tipo de selección. Y estoy yo siempre enfocado en ese tipo de selección. Lo que hagan otros que los crían y los llevan a las exposiciones, los tienen en las casas y encima al sofá, o en la pererita cerraditos, y luego vamos a la, otra vez a la exposición, y luego a vender hijos de campeones, hijitos de campeones, como si luego fueran a ser campeones los hijos también. Ese es un mundo que yo detesto. Va de retro. No me interesa. Yo concibo el perro de presa canario como animal funcional para la guarda de las haciendas de las casas hoy en día de las fincas de los chalés de las naves industriales y yo los y los selecciono con estos conceptos yo ya sé que hay gente mucho más joven que yo muchas personas mucho más jóvenes que yo eh, que se han inclinado por el adiestramiento de tipo eh, algo que lo han cogido, algo de ello eh, la forma de trabajarlos del adiestramiento deportivo que empezó con los pastores alemanes y con las mangas Fravo, típicas que se fabrican en Alemania no que yo las tengo aquí, y los trajes con peto también bien y los he trabajado pero se lo ponía el figurante para no correr riesgo y se pueden ver en vídeos nuestros, por ejemplo, en Ataque, Ataque a distancia, a ver si respondían o no respondían. O sea, yo fui pionero de todos los que están trabajando hoy en día, perros de presa, probablemente yo sea el más viejo. El que más años lleva con ese tipo, con ese enfoque, pero no convirtiéndolo en especialidad como hace Paul Meyer en Alemania, que yo no se, lo, no se lo discuto, me parece muy bien, pero ese perro que él trabaja no es presa canario. Tendrá algo, por ejemplo, de Irema Curto, me consta, porque él tiene, por ejemplo, descendientes de, de, de John Jan de Inglaterra, porque este señor Paul Meyer, como yo no lo he querido ni recibir ni le he querido vender, pues ha comprado perros de la línea de los míos, por ejemplo, aquí en Tenerife, a Roberto, de aquí de Candelaria, que ya no cría perros, él se dedica a las cabras es un gran aficionado y las tiene como explotación lechera yo estuve una vez allí, no lo, yo a él lo conocía de niño pero no de adulto conocía al padre y los tíos de hace muchísimos años entonces eh, han comprado perros ahí, han comprado perros en la península de este, del otro, con tal de que muerdan y vayan y tal ya esos son los que los interesan, pues esos perros a mí no me interesan Particularmente, ese no es el enfoque que yo tengo. El perro de presa canario. Y el perro de presa canario tiene que ser no agalgado. Y esos perros que van como centellas ahí, esos tienen mucho pitbull. Y otras cosas que les han metido. Pero ese, ese perro no es el perro de presa canario, eh, cuidado. Ese no es. y la inmensa mayoría de esos perros no tienen majorero y yo he dicho desde el principio porque eso no lo había comentado nadie yo en mis primeros artículos y en los otros y más allá yo hablaba del perro de presa canario y el cruce con majorero de antaño, de hace muchos años atrás cruzaban con majorero porque eran bravos, eran mastines Mastines que llevaban muchas generaciones en Canarias, descendientes de unos mastines de España que tenían mucho temperamento, porque eso no se improvisa, eso viene muy de atrás. Los mastines de antaño, de hace 100 años, 200, 400, 500, eran más bravos, valientes, había que temerles y acercarse por las majadas, como se llama, donde está el ganado, ¿eh? sobre todo ganado lanar, ¿no? pues era peligroso. Entrar por ahí para adentro, como entra cualquier ladrón, ¿no? y coger una oveja y llevársela, eso era, era jugarse el tipo. Lo que pasa es que cada vez hay menos ladrones. Antaño cuando... sí se respetaba la propiedad privada mucho menos que en nuestros días llevamos muchas décadas que se raspite. siempre hay algún delincuente ¿no? y a veces era por hambre pero meterse en una majada donde estaban esos perros era jugarse el tipo no eran mansurrones como ahora los meos y esos que lo ven ¿eh? y muchos que también los utilizan para el lobo que no son de los meos que también dejan entrar pero muchos no son peligrosos y aquí yo tuve un amigo que fue un futbolista profesional que era vasco, López, el nombre no me acuerdo, López, ese era, representaba productos farmacéuticos, visitaba clínicas, hospitales, médicos, y este señor vino una vez aquí para adiestrar un perro, un mastín, y lo tuve yo aquí un poco, le dije, mira, pero esto no es para adiestrarlo, tú lo quieres para defender tu chale, sí, aquí en Guajara. Entonces, una vez que lo fui a visitar, para buscar unos medicamentos que él me iba a dar, eh, aquello eran como leones y no habían sido adiestrados, dos mastines uno muy mastín de campo con el rabo enroscado y era un perro tremendo bueno, pues cuando yo fui allí eso eran a comerme yo le dijeron, no, no, yo no entro ahí dice, no, yo los encierro, dice, no, no, no, tranquilo no los encierres, dame los medicamentos que yo me voy bien esos eran los mastines cuando yo era niño esos mastines existían. El, lo que pasa es que después se les socializa mucho, se les sociabiliza mucho con los humanos, desde pequeñitos, que están con la gente, con los, desde pequeños. Entonces, claro, ya se ven a, las, a los humanos, a los otros humanos, que no son de la familia, pues como verían a las ovejas, se crían con las ovejas y las respetan. Pues... Eh, esos perros son los ideales, pero no solamente los mastines españoles y de ahí de Asia Central hasta Turquía y todo eso, eh, con sus diferencias de tipo más pelo, menos pelo, más robustos, menos robustos, pero todos han cumplido las mismas funciones durante milenios y pasan de generación en generación porque esos pueblos son eminentemente ganaderos. Entonces, pues por ejemplo, el mastín del Pirineo francés, el Gran Pirineo, los han llevado a Argentina y a otros sitios, en La Pampa, yo he visto reportajes, para defenderse de los, de los chacales y no sé qué depredadores hay allí, de la familia de los, de los lobos, eh, y han resuelto el problema. Bueno, muchos, aparte de los perros han puesto burros, burros, asnos, son que defienden los ganados que mucha gente yo no sé si es que no los tienen porque yo qué sé porque confían más en los lobos pero lobos y un par de burros en cada en cada ganado y además los burros pastan por ahí dos o tres burros eh, son peligrosos eh, ellos esos, los, los los lobos les tienen pánico eh, por lo, lo brutos que son a la hora de, de morder a los lobos y esos burros están junto con las ovejas, o con las cabras, o con las yeguas, o con los animales que sean, y funcionan muy bien. Bueno, pues en, en Argentina nos han llevado el Gran Pirineo Los que no sirven tanto son los mastines del Pirineo español, que es una raza nueva. Es una raza nueva. Es de hace unos 50 años para acá. Porque antes era difícil diferenciar el mastín del Pirineo francés, del Pirineo español y del, y del mastín español. Pero llegaron los, los urbanitas, como, como bueno iba a mencionar Rafael Malo al Crudo, que fue fundador y criador y, y presidente del club del mastín del Pirineo, pues se enojó mucho cuando yo en un artículo, aquí en el Predicol Día, mencioné los cruces con San Bernardo que hicieron allí para sacar el mastín del Pirineo y en las primeras generaciones de los primeros desde que cruzaron eh, Perefon Pere, Fon es un señor de Cataluña no sé si vivirá todavía una vez lo visité con mi hermano mayor y mi cuñada que lo quería yo conocer a él y fuimos a su casa no, no recuerdo por dónde era, en el campo me parece que en Gerona o provincia de Barcelona no me acuerdo Bien, y entonces ese señor Perefon Pedro Fuente me dijo que él fue uno de los primeros que cruzó y me dijo quiénes habían cruzado con San Bernardo. Bueno, a lo que voy es que el San Bernardo era producto, en sus orígenes, ese San Bernardo que pintan con el, con el barrilito en el cuello, toda esa historia de las películas y eso. Bien, ese, el original, era un sabueso que luego le metieron Terranova y no sé qué más, eso está documentado, no me lo invento yo, y sacaron el nuevo San Bernardo, y por eso hay perro San Bernardo de pelo corto y perro, perro San Bernardo de pelo largo. Y ya es una raza nueva que sacaron partiendo de aquellos abuesos con otros de más tamaño y más pelo. ¿Vale? Pues claro, de eso San Bernardo lo metieron para sacar Mastín del Pirineo Español claro, esos perros funcionarían o no, el... me parece que no, que no sería el perro adecuado, porque esto es una, una, una, una, mente, una mente, producto de una selección, ¿eh? ese depredador que viene seleccionado generación tras generación para defender de los depredadores, porque los jabalíes también son depredadores, y los osos en España todavía los hay, y ahora hay más que hace 40 50 años y lobos no hablemos en la zona de León, según estaba viendo yo un reportaje me parece que, no sé si el 60% de los lobos que hay en España están en la zona Castilla-León, por ahí, por esas zonas ¿no? y que en España es donde se concentra el mayor número de lobos que hay en toda Europa o sea, en España nosotros tenemos que ser los proteccionistas y en Europa los desaparecieron y no quieren que les metan lobos pero claro, allí tienen unos políticos que hacen unas políticas distintas a las de España. Aquí tenemos unos políticos como los de los, los, los, los socialistas y los del PP van por la misma línea, eh, aunque digan que son otra cosa, y, pero firman todos los mismos acuerdos y las mismas historias. De todo, no me quiero meter ahora eh, a analizar eso porque estamos hablando de perros. Bien. Entonces, por ese lado, esos mastines del Pirineo yo pienso que no. Porque tienen otras cosas detrás que no se seleccionaron generación tras generación para defender y convivir, convivir con el ganado. Y defender al ganado del lobo y del depredador humano. Bien. Entonces, amigo José, los perros de presa. ¿La mayor parte de los perros de presa que andan por ahí? No. No servirían. Aunque entre ellos se toleren. Pero... El, el instinto para ellos estar acechando, mirando, pero ellos lo hacen voluntariamente, conscientemente, esos perros, no, es instintivo. Ellos están observando. Cualquier cosa que se mueva por el horizonte, allá van ellos como fieras. Unos mejor, otros peor. Los meos, nada. ¿Eh? Los que siguen criándose en el campo, eh, generación tras generación, aunque algunos de estos ganaderos han cometido el error de meter meos, por ejemplo Emilio, que yo me había confundido en el nombre el, el, el Luis Álvarez, hablaba yo que me traje una perra de allí y después he descubierto ahora recientemente que no era Luis Álvarez, sino Emilio Álvarez que yo estuve tres o cuatro días allí viendo sus, sus mastines y me llevó a ver mastines de ganaderos y ya yo vi meos vamos, por varios pastores, en, en varios, eh, en, o sea, que no eran ya los mastines de, de campos, sino ya esos meos con esas papadas y esas cosas, ¿no? Y los que me gustaron fueron los de Emilio. Bueno, pues ahora mismo me he puesto yo en comunicación con la hija, porque Emilio murió hace unos cuantos años, me parece que murió con 73 o 74 años, por ahí. Eh, y hablé con la hija y la hija me dijo, no, es mi marido quien lo lleva. Entonces yo hablé con el marido y me dijo, y me mandó fotografías, que las tengo ahí en el móvil, me mandó Whatsapp, y si está igual, pero yo ahí ya veo, no los mastines que tenía Emilio, ahí le han ido metiendo los meos, y claro, esos mastines, yo que quieren que les diga, no es que quiera desprestigiarlos, pero es que no son, se han salido de aquellos mastines que yo le vi a Emilio, grandes, fuertes, hasta en el color han cambiado estos todos son del mismo color, son del mismo estándar son unos meos, eh, cruzados con meos y tal, y eso pues ya no eh, los perros míos de presa, tampoco tampoco, no los veo para el lobo imposible, porque el instinto no se improvisa, no se les adiestra, es instintivo es instintivo. Y además los mastines aprenden con otros mastines. Los cachorros siguen el ejemplo de los mastines adultos. Tanto en machos como en hembras. Y sale uno el más aguerrido y van a los demás también. Y eso les da confianza. Y agreden al, al lobo, y agreden al jabalí, y al oso, a lo que se ponga por delante. Otra cuestión. Los mastines son... Por instinto, tendemos a, a decir, son muy inteligentes. No, es cuestión instintiva. Ellos no se exponen fácilmente. Son tres o cuatro y, claro, el, saben que el lobo es, hay que temer al lobo. Y más cuando son tres o cuatro, eh, incluso uno o dos, son peligrosos. Y aunque lleven la, los collares especiales, esos de punta, las carlancas y todo eso que en todos los países, en todos, el mismo tipo de collar, que eso significa que todo viene de lo mismo. Y en España vienen de allá, de hace muchos siglos, milenios probablemente, de aquellos pueblos europeos que fueron entrando con sus ganados y sus perros en la península ibérica, y ahí quedaron, hasta el estrecho Gibraltar y ahí seguimos. Y nosotros descendemos en buena según los estudios genéticos, los españoles, los que procedemos de allí de, de muchas de muchas generaciones, descendemos de, por línea masculina de aquellos eh, europeos que llegaron con sus carromatos, sus perros, sus caballos, y sus vacas y sus todo. Bien. Entonces, claro, meter al perro de presa, pues que no, porque estamos seleccionando con otros conceptos y además que eso tienen que criarse allí, pero de Perros ganaderos, de perros loberos, meten por ejemplo dogos alemanes o rottweilers o eso sí, yo he visto alguna ganadería que lo tienen, ¿no? incluso allá en Asia allá Central tienen algún, algún pastor alemán o un rottweiler porque se lo han comprado por, la, por eso, por la novelería, ¿no? como se dice aquí en Canarias. Pero realmente sus perros de verdad útiles para la defensa de sus ganados son aquellos. Y en España los verdaderos son estos. Y en Portugal los loberos son descendientes de españoles, porque allí llevaron los, los perros extremeños y eso, y los cruzaron. Los de Serra de Estrella y todo eso viene de ahí. Y no de hace mucho. El siglo pasado, perdón, el siglo XIX y siglo XX, y han seguido metiendo lo mismo que los caballos. Porque el ganadero lo que quiere son perros efectivos. Venga de donde venga. Y me consta me consta de que algunos de allá, de Asia Central, de por allí, lo han metido en España también. Y muchos ni lo saben. Y los tienen metidos en sus allí. Y en algunas cosas se les nota. No voy a entrar en detalles. Pero se les nota. Podría hablarlo. Pero como no quiero litigios con mastineros, sobre todo de los oficiales, pues... Me callo la boca, no levanto la liebre y asunto terminado. Porque cuando yo escribí en el periódico El Día, de los cruces de San Bernardo, oh, Rafael, Rafael, digo, ¿cómo se llama este? eh, Rafael Malo al Crudo, una carta al director y me, me, bueno, me salió a de huello. Y yo, pues nada, pues muy bien, allá usted, pero la verdad estaba de mi parte, no de la de él. Va a ser un cínico. Eh, lo que tenía que haber hecho era haberse callado porque él sabía mejor que yo y mucho antes. Yo me enteré a toro pasado eh, y además de muy, buena fuente, de muy buena fuente, además que cantaban los perros. Yo entiendo algo de perros. Eh. Yo no sé los años que llevará en el mundo de los perros Rafael Malo y él ha estado concentrado, sí, juez y todo lo que ustedes quieran, dentro de la cinofilia oficial pero yo no sé los años que tendrá ni con cuántas razas habrá trabajado este señor, cuántas razas habrá criado y cuántos perros habrá diestrado. yo he diestrado muchísimos de todo tipo, he criado varias razas y he observado y estudiado muchos perros y en muchos sitios, pues porque es algo que a mí particularmente me motiva, me interesa no solamente por lecturas, yo so, no soy un cinófilo de biblioteca como me dijo un padre este Salvador Gómez Toldrá ¿Eh? no, no, no, no no dice la criadora es mi hermana Josefina Gómez Toldrá, ya de eso lo he hablado y lo he escrito ¿no? este señor escribía y hacía revistas y libros y libritos o sea, ayer tenía uno en las manos eh, que, que diríamos que el que fue, el que llevó el tema fue Salvador Gómez Toldrá me di cuenta ayer viendo el libro y haremos un comentario ese libro Bien, pero claro, esos libros están escritos por personas que saben de verdad de las razas de las que están hablando no, Cardona Sosa, que ya lo he mencionado Antonio Cardona Sosa, sabía de perros de ganado majorero, ni puñetera idea el único perro que tuvo majorero eh, llamado en el resto de las islas no en Fuerteventura, perro de ganado majorero eh, o sea, perro majorero por ser de Fuerteventura bien, este señor tuvo uno, hijo de una perra que yo le regalé a Salustiano de allá de, de Galdar, o de, no sé no sé si era de Santa María Guía o de Galdar, porque están pegaditos los dos pueblos. Siempre están en el litigio. Es eh, si, decir, si Galdar o Guía, Guía o Galdar. Bien. Entonces, eh, los libros realmente deberían escribirlos. Bueno, los puede escribir el que quiera. Ahora, que sean más creíbles son los que los escriben las personas, o sea, es cuando son escritos por personas que conocen la materia de la que tratan como los que, todo sobre el pastor alemán, de Goldbecker y Hart, dos autores norteamericanos, el teniente Goldbecker y el otro, me parece que también era, era militar, de profesión, personas con mucha cultura, canina, eh, y en general, sabían escribir, y ese libro, hay que leerlo, para los que somos aficionados perros, hay que leerlo, porque se aprenden cosas. Bien, entonces... Eh, uno coge libros y los han escrito personas como el libro anterior de este del, del señor de las tres M's ¿no? que por cierto se me olvidó un detalle un detalle, bueno, se me olvidaron varios, pero bueno, voy a hacer un día fui a una, a una exposición a ver perros de presa, hace muchos años de eso eso sería en el 96 97 1996 o 1997 él me había comprado el cachorro aquel que quería darme el, el premio de poesía a cambio de las 80.000 pesetas de, del coste del perro, ¿no? Eh, póngale los adjetivos y los calificativos que ustedes quieran eh, a este señor, porque vamos. Y escribió su libro, que si lo tuvieran en la mano y lo leyeran, página a página, es que lo queman, porque aquello es una tomadura de pelo, una falta de respeto a las personas a las que supuestamente va dedicado el libro no personas aficionadas al perro de presagrario o de cualquier otra raza eso no se le ocurre más que a una persona con poco seso con poco sentido común bueno, pues fui a la exposición y lo vi lo vi y él me vio y yo pensé bueno, daré una vueltita y luego lo saludo no porque tuviera ganas de saludarlo. Para nada. Pero al momento veo que con el chiquillo enfila y sale por la puerta. Y se fue. Se fue para no, dar, para no encontrarse conmigo. ¿Por qué? ¿Tenía algo que ocultar? Claro que tenía algo que ocultar. Estas personas no son legales. Usted haga una causa con absoluta convicción. Con conocimiento, más, menos, pero al menos con una buena intención. Pensando que eso puede resultar interesante, pues a las personas que lo lean y tal. Y bueno, cada cual expone sus ideas, con arreglo a sus conocimientos y bueno, y no le puedes pedir más, ¿no? Pero escurrió el bulto y no lo he visto nunca más. Si he, si he topado con él por la calle, yo... Ahora mismo si lo veo no sé quién es, porque hace tantos años ya que no... Las personas cambiamos también. A mí me dicen con mucha frecuencia, estás igual que siempre. Yo digo, no, igual que no, ahora estoy blanco. Dicen, no, pero estás igual que siempre, tal y cual. Sí, pero porque me caracteriza la barba y el pelo. Pero si yo no tuviera barba larga, sino corta o nada, y el pelo cortito, pues probablemente ya muchas personas que llevaran 40 años sin verme, pues si no se topan conmigo de frente así y hablamos, pues probablemente no me reconocieran. A mí me reconocen en todos lados donde quiero que voy, pero es por, esto, por este motivo, no, por el pelo largo y la barba. Ahora la tengo un poco más recortada, pues porque me resulta más cómoda para cuando monto a caballo, cuando cepillo caballos, cuando trabajo con caballos, y en fin, todo eso. Bueno, pues eh, José, lo siento, pero el perro de Presagrario ni los de Manuel Curto servirían para... Mis perros son valientes, no hay duda. Unos me gustarán más que otros, pero mis perros son valientes, son equilibrados, tienen talante tienen, y lo transmiten porque esa es otra historia. ¿no? Eh, los perros eh, se valoran por lo que transmiten. Cuando hablamos de razas, ¿no? cuando hablamos de reproducción, los caballos lo mismo, los caballos lo mismo. Eh, de caballos de temperamento, equilibrados, psíquicamente equilibrados y con temperamento, con funcionalidad, con buen paso, buen trote, buen galope, esos caballos... Eh, si se utilizan con hembras, con yeguas, de esas características parecidas, que son lo que caracterizan a las razas, eh, que, que mejoran cuando se seleccionan por su funcionalidad y cuando se destinan a, la, digo, a, la, a, la, a, la, a los morfológicos, a los shows, como dicen los ingleses, pierden. Por ese motivo... Los caballos lusitanos que descienden de caballos españoles del siglo XVIII, siglo XIX, incluso siglo XVII, esa no es una raza portuguesa de orígenes, no, es de origen español que después le metieron alguna cosita más, pero nada es el, pero seleccionado en Portugal con unos criterios totalmente distintos. En España el caballo español el español, ¿no?, que empezó siendo un caballo barroco mandado crear la raza para la realeza por Felipe II, pues eso de la, época, de la época del barroco, con muchas elevaciones, con muchos campaneos, pero claro, para la guerra esos caballos no servían. Eso era para los carruseles, para las fiestas, para todo aquel boato montados a caballo, pero a la hora de montarse en un caballo para la guerra, eso, eso los arrimaban y sacaban los otros. Bien, pues entonces en Portugal han seleccionado los caballos españoles para el trabajo, para el rejoneo, porque el rejoneo en España cuando ya prácticamente se había perdido, en Portugal seguía en pleno auge. Luego, desde Cañero, Antonio Cañero para acá, volvió otra vez un señor de Córdoba, se llamaba Antonio Cañero. Bueno, pues este señor eh, introdujo el rejoneo eh, en España otra vez siguiendo en buena medida la forma de rejoneo aunque la indumentaria no fuera la Federica, una, una, una indumentaria muy, muy barroca, muy francesa de la época, de esa aristocracia insulsa y pacata ¿no? que no estaba más que pendiente de sus pelucas y de sus eh, mallas y sus historias que eran más femeninos que masculinos. ¿no? Entonces, eh, Antonio Cañero introduce el rejoneo en España otra vez y desde entonces se desarrolla el caballo para el rejoneo. ¿Pero qué se usa de España? ¿Caballos españoles para el rejoneo? Muy pocos. Lusitanos, la mayoría. O cruzados con lusitano, con árabe, caballo con algo de pura sangre, tres sangres, pero sobre todo ya en las últimas décadas, básicamente lusitanos. ¿Por qué la selección ha ido en esa dirección? entonces claro, montarse en un caballo lusitano eso es un caballo yo tengo aquí un luso árabe que vamos, eso es una máquina es un paso, un trote, un galope excepcional pero eso es por selección bueno pues lo mismo, mis perros tienen temperamento, mis perros tienen buenas bocas, mis perros eh, son fuertes eh, y nada de de, de, de, de pitbulls y nada de todo eso, no, no, no, tienen otras cosas que yo he ido ahí amalgamando y está metido en la genética de mis perros. y Son muy buenos perros desde mi punto de vista. Y perros que nosotros eh, vendemos en Canarias, en España, en la península, ¿eh? y para el extranjero, pues recibimos muchas felicitaciones y procuramos asesorarles a la hora de venderles un cachorro. Y yo les advierto, cuidado, no se lleven por la fotografía, dejen, yo les explico cuáles son las cualidades de este cachorro y cuáles son las cualidades del otro ahora, ellos tienen la última palabra si se equivocan allá ellos pero yo procuro recomendarles el que a mí me parece que para lo que esa persona quiere ese en concreto y no el otro es el mejor y no me suelo equivocar pues nada, vamos a seguir con la selección de los mastines españoles que yo me dedicaré un poquito a ver si logro que la gente tome conciencia en, entre los ganaderos que bueno, en la medida que yo pueda aportar un granito de arena con respecto a mis planteamientos pues a lo mejor habrá personas que se lo tomen en serio y diga pues yo a partir de ahora voy a seleccionar los perros con los que yo voy a criar para el lobo pero seleccionándolos con radiografías de cadera y lo que no sirva fuera y entonces en España tendremos lo mejor de los mastines porque España tiene la mejor cantera de los Mastines. El, el del Pirineo francés no se puede comparar con el Mastín español. Sostengo yo. Lo que pasa es que han hecho muy buena selección. Muy buena selección. Y los han exportado. Pero si el Mastín español de campo, del Lobero, se seleccionara bien, se podría exportar pues bueno, ¿a cuántos países? ¿a cuántos países? y se podría vender a muy buenos precios mastines puros bien seleccionados pues nada, eh, señores José, muchas gracias por el comentario porque eso me ha dado pie eh, a, o comentario o pregunta me ha dado pie a hacer este vídeo me parece que tiene su interés y yo pienso que Adelante con los mastines y los perros de presa para los que los estamos creando, para los que los estamos seleccionando. Y, y bueno, pues una alusión otra vez con respecto a otros vídeos anteriores que por ahí se cría y se venden muchos perros de presa que no son tales. No lo son, no lo son, aunque les llamen eso. Y yo ya le dije a, un, a dos señores que estuvieron aquí, que están metidos en la cría todavía, por lo que he visto ahí en internet, llámenles perros de presa castellanos, madrileños, españoles, lo que ustedes quieran. ¿Verdad que llaman el alano español? Pues llámenlo perros de presa español. Claro. Resulta que el alano español no tiene el mismo predicamento de cara al exterior. El presa canario, sí, la denominación de origen. ¿Eh? Lo del alano, no, se han vendido, sí, pero no tantos. Y cuidado, que yo he visto últimamente alanos, bueno, yo vendí perros para, para cruzar con alanos, bueno, para sacar alanos, porque no había. Entonces he visto yo hace dos o tres días un vídeo de un señor que habla tonterías ahí, de los perros de las realas, y allí se ven un, unos perros alanos, que esos, eh, eso podrían pasar como presas canarios y no como los alanos que se estaban criando. Alanos de los modernos de hace una década, dos décadas y como mucho tres décadas. ¿Eh? Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, de selección, equilibrado, típico ¿eh? y no confundamos la realidad. Lo que es presa canario no hay que confundirlo con lo que no es presa canario o a la inversa, lo que no es presa canario no lo confundamos como presa canario. Un cordial saludo.